Y para día, Juan o no ya un pasan y guan ome tiene mía. mi a Jesús, Juan Quisto. ¡Taxiquitacan! Si, ¡Y nepa guan en Dios y Cordero! Y yo me estien tiene mía, Juan. Kikakike es con Kisto. Y guan kitokake Jesús. Y guan Jesús está chata de puxta. Y guan kita, y guan kitokachawi. Y guan que Jejamen kistoske. Tamastiani, kainanti chantito. Jesús kisto. Si y tse Iguan yaski, iguan kitake ka onoya. y non horas las cuatro chotakpan. Iguan ompa ta yuachake. Andrés, y Simón Pedro. Sede, y omen, yes que juan, iguan kitokake, Jesús. Andrés, lo que kichi, y se Simón Mesías. Y es Cristo. Y Andrés, que Simón y Jesús, y Jesús, le Simón y de Jonás, Y Pedro. Y para hacer Jesús quiso ir y gallego y pan y tal Galilea, y Juan casi Felipe, y Juan Kíhli. ¿Sí ¿Quién no toca? Felipe y Changkat que al Tep vezaida, cansano chanti Andrés y Juan Pedro. Felipe ya que quita en Moto Natanael, y Juan Ni casi queja en un día, y es Moisés y que hay que y pan libros de la ley, de y no que escuelos que profeta me, no no nocta Jesús y he pilcando se y he ido al templo en Nazaret Cristo Natanael isuel que hizo te he llegado y he ido al templo en Nazaret Felipe Cristo da que es que da que con Jesús kita y que no te cueste aye Natanael Cristo ni gahuí seye mella israelita y ha llegado a casa ya agua y Natanael tatah tan qué ni que tiene ismati y Juan Jesús, Quijli. Nahashto Nimitzita Felipe haya misnoza, noza, Tonoya y Tampa y Natanael, Quisto. Tamastiani, te hipil sin Dios, te rey Israel. Jesús, Quisto. Ishti ne credo, waigasan me ni meziligan ni mezita y Tampa y Gueras, quawi. Te humati quitati y pa moita, No, Quisto, Jesús. Ni mis no y a mes guan yagüe han y a cielo Taposto y ángeles mes dios te y Guantemosca, y panes y